¿Cómo lleváis la cuarentena? Porque aquí ya llevamos más de un mes y hemos pasado de las típicas memes de... Cuando salgamos de esta, nos va a faltar una primavera, a cosas como el retorno de la naturaleza a nuestras ciudades. ¿Os habéis dado cuenta que estos días han salido un montón de vídeos de animales pasando por la ciudad, por ciudades desiertas, claro, porque si no, no estarían por pues los animales, si estuvieran hombres paseando, no estarían. Tipo los delfines que se han visto en Venecia... O, sin ir más lejos, la semana pasada aquí en Almería, se vieron unos jabalís por la rambla, que vamos, que aquí al lo de casa, a 200 metros de donde nosotros vivimos. Que es acojonante, como dos marranos, dos cochinos jabalís, andando a sus anchas por la noche, y bueno, los grabó la policía. Cosas como esas están pasando. pero pero si tenemos que hablar de memes, de memes mmm, que lo han petado durante esta cuarentena tenemos que hablar de la meme esa de, de los negrillos estos que salen con el ataúd, ¿sabéis de lo que os hablo? Que sale como alguien con una situación de riesgo que próximo a la muerte y, y luego salen estos con el ataúd bailando, no sé, con una musiquilla así muy, muy chuda y tal. No sé si, si sabéis a qué me refiero, no sé si lo sabéis, si no... Mmm, bueno, espera un momentillo que os voy a hacer una demostración gráfica de lo, de lo que estoy hablando, ¿vale? Vida. Eh, mira, mira, que estoy aquí grabando un vídeo y se me ha ocurrido un, un reto nuevo, ¿sabes? El, el bigote challenge. Es el Carlos challenge. Es decir, te tienes que dejar... ¿Te puedes dejar un bigotillo para que lo no vea la gente, en YouTube o no? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué? Dejando de YouTube y esta mierda y, y a limpiar. ¿A eh, limpiar. Estamos todo el día en casa, así que no manchamos nada y tampoco. No, bueno, eres tú. Ve ahora mismo y limpia los platos, que ni a fregarlos desde siempre. Bueno, hombre, pero eso luego cuando vayamos a hacer la comida ya... Ya el... Eso, ya lo... es Eh, no. Es Bueno, pues ya he hecho todo. Ya he fregado, ya he limpiado, ya. A su manera. No, si es que en cuanto más ha puesto la musiquilla, sale el del ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, He tenido por mi vida, así que nada. <risa> bueno, que. <risa> que hasta aquí el vídeo de hoy. Que intentaré subir vídeos todos los domingos, ¿eh? Con alguna cosa. Y ya si me Si me deja María José, que dice que hago mucho el tonto. Todo el día. Sabes <risa> que no solo grabarlo, es que todo el día. <risa> Os quiero. Yo también. Tengo...